Sin eso no es nadie, no. Yo no soy nadie sin eso. Sin ancho. el punto. Sí, sin el punto, no que lo pongan. Que estoy pasando trabajo y calamiva. Sin eso no son nadie. Ay, <risa> ay para. Pues a... yo lo siento por usted, por yo así uh, llegar a este video hasta ahí veo lo... que. Lo... Para, que no, no, no, lo pongan. No, no, no, no, dice. Ay, eso para. Por para, para. mi madre, para, que lo pongan. Sin eso yo no soy mala. Y Chuya fue que me ayudaba. Ay, mala, ay Dios mío, tú. Vamos a va, va, Cuando va, yo Déjese para que punto, Mara Mara, punto Claro ¿La, la, la, Claro, de torno a torno Señor, ustedes son sentidos Yo vamos siempre me daba a a Michele por, por, por el punto Me daba pero, Michele No hay duda Bueno, Michelito, si estaba enferma ahí Y ahora para la El regalito le daba Que no se olvide, dile que estoy No vamos a haber regalo, no trabajando, Mara Oh my god, no, why not my no, body? No, no.